Y entonces yo le dije, me morí por culpa de Jerry. Y entonces él me dijo, nah no te moriste, te no. moriste porque tenías un bebido. Yo le dije No pinches preguntas por eso Ok Eso fue una respuesta no. estúpida Sí Eso no es excusa para decir que no te mató ese vato. como que no es excusa? Sí, me mató ese vato. Bueno, pues que se te olvidó curarte. y cállate. ¡Ay, mi cara! ¡Ey! Push. Voy a un push. Sí. ¿Qué palabra de cuiden a Sonic? ¡No se entiende! En todas. ¡Ah! En todas, tipos Todas. Bueno, ya. Eh, eh, sí, estamos vigilando, vigilando, vigilando. Yo sí estoy vigilando, no estoy paneando el trabajo, está bien. ¡Ah! Ok, ya, jefe. Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Te muervo en la cara? Oh, no. Oigan chicos. ¿Quién habla? ¿Qué está tu trasero, ¿qué? Ya tengo el turno libre. ¡No! Ay, pero es que no. ¡Ah! Nadie me con sus Pero solamente tengo que ir a da, paso! Hay que ir hacia allá. ¿Por qué hay que ir hacia allá? ¿Se entienden un paso o no? Pues sí. Entonces es hora de que vayamos todos para allá. ¡Ah! ¡El erizo, chicos! ¡Se escapó el erizo! ¡Mierda! ¿Dónde carajo se metió? ¡Ya se fue, genocito! ¡Ya se fue! ¡Espera un momento! Ah, <risa> te atropé. No, daré una misión aquí. Atrápalo. Use el poder de la Es esta parte. Ok, mira la ciudad de Legos, donde hay solo Legos. ¡No tan rápido! ¡Yo iré contigo! ¡Para atraparte! ¡Uy, tengo que derrotar a estos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, oh, ¡Ah, tengo un gato! ¡No sé qué mamá! ¡No sé eso en la cara! ¡Ah! Ok. Ok, rápido voy a su No, no. ¡Ah! Yo ya dije que iría y haría eso. El jefe se fue, guys. ¿Quién es el líder ahora? El jefe se fue, chicos. Ahora qué es el líder. Yo. ¡Ah! <risa> ¿Dónde la viste? Bueno, que... Okay. Tengo que acordar que voy a Tengo que viajar ¡Ahhh! ¡Tiene una pierna de repuesto ahora! Mucho ¿No mejor ¿Sí? ¡Eso es lo es ¡El EvoCity! City ¡Miren cómo vuelo, Uy. y caí de pito. No, te ni verga. Ah, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Ustedes son los Legos? ¿Quién es este man? No sé, güey. Aquí solo hay Legos. Legos. Legos. ¡Y más Legos! Pero, ¿ver que eres un erizo? ¿Un erizo es cosa de todos los días? No, no lo es. ¿Y ver Legos tampoco es cosa de todos los días? Para mí no. Para nosotros sí. Yo soy Sonic. Sonic versión roja. No hubo presupuesto para pintarlo azul. Ah, ya. Yeah. Bueno, ya. Yeah. ¿Y por qué viniste a nuestra dimensión, esa weá que neces necesita explicación para creer? No sé qué a un robot. Vine a esta dimensión porque un robot. ¡Lo sabía! ¡Alguien lo está siguiendo! Ya. Yeah. Un robot me está siguiendo y necesito su ayuda. ¿Por qué necesitas la ayuda de un no, simple monigote? Y uno tiene pierna. Oye, oh, yeah. y hay dos pequeños. Oye, y hay un barril que explota solo por tocar algo. Oh, también hay esta cosa que no habla. Y también hay mujeres. esto pide que no tiene cabeza. Ya no me acuerdo. ¿Quién soy yo? Así que ya entras, me No voy con todos o no voy con ninguno. Está bien. Vamos. vamos. Perdona, ¿qué ves? Oh, no. Ah, no, ah. no. Necesito encontrar a Sonic el erizo. Eh, ¿tú qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Sigas bien, minutos después ya mucho ahora sí cara sucio hizo en mi modo mave mm, Espera, ya me puedo desactivar las ¿no? piernas y por eso es me tenía tenían prisionero en una caja no sé por qué ah bueno entonces te tenían prisionero en una caja ah se olvidó un que el dragón oh que cada vez que grita en enciende fuego a ver ¡Oh! ahora estoy quemado Ok, ya, ahí está la prueba. Y aquí también vamos a usar la imaginación, por favor. Aquí está nuestro edificio. Nuestra base secreta. Ok, vamos. Eh, ¿Necesito una contraseña de voz? Sí, al tiro ocupado la contraseña de voz. P-I-T-O. Ingresa la cabeza. Acceso concedido. ¿Lo ves? Mm. ¡Ey! ¿Por qué no puedo pasar? Ah, tiene contraseña, ¿eh? Ok, mm. la contraseña es Sony. Contraseña inválida. La contraseña es eh, el robot. Entra de por la ventana, a la mierda. No tengo la paciencia para estar aquí. No sí, tengo la paciencia para estar aquí. ¿Ves? Descubriendo la contraseña. hace un poco de frío que otra se la ventana convenientemente porque lo he hecho esta hojita que encontré aquí que usa en la imaginación y no está bien, cierra la ventana PUSH Listo, empieza con P. PN. Puto. Putón. Pilín. Tiene cuatro letras. Pilín. Su siguiente letra es P. Es Pi. Ah, bueno, es una I, entonces es Pi. ¡Pito! Contraseña concedida. Ahora hay que escanear la cabeza. Mm -hmm. ¡Ah! Acceso concedido. Es un poco raro. Ay, ir a ira por ese hijo de perro. <risa> Sonic. El erizo. Y, y Legos. Y, y muchos Legos. No muchos como la primera parte. de la cuarta el X. Bueno, ya. Ya. Vuelve a tu caja. No, me voy de aquí. Mm, mm, mm, mm. Ah, ah nos dije que las piernas extra eran manos. Ah, bueno, ya lo sabía. ¡Oh no! ¡Uno de mis anillos! ¡Usa la imaginación, mierda! Ahora voy a llamar a mis compañeros. ¡Push! tanto en otra no munición. No, yo soy el capitán. No, yo lo soy. Tu culo lo es. Ah. Espera. Solo esto se puede resolver de una manera. ¿Cuál? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ajajá, tijera, danza papel, perra. Mmm. 3D. 3 de uno. Ok. Piedra, papel o tijeras. Ah, jajaja, ja, papel, mesa, piedra, perra. Mm. Piedra, papel o tijeras. Ah, otra vez, es lo mismo. Piedra, papel o tijeras. Empate, sí. Piedra, papel o ti. Ah. Piedra, papel o tijeras. Sí, ya soy el líder. Eh. Eh, eh, eh. Oro de, de cañaca, eh, un anillo, chicos, no, entra, aquí estoy, está bien. Uy. Ya en no cualquier segundo. Estás seguro de que sí, llegaré en cualquier segundo. Ay. Ah, por fin llegaron mis piernas. Estaban rebotado con estas piernas manos. Oh no. Ahora sí, ya no soy tamaño al Traje amigos. Hola chicos. He vuelto, ¿cómo están? ¿Ves? Solo parecía el principio y... No ah, okay. cae. La mierda. Esto va a ser una pelea épica, ¿cierto? Sí. 3, 2, 1. está bien ya no queríamos involucrar a esta mamá pero podemos ver que eso no de esos perros ¡pum! ¡ah! ¡mi mano! ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! mírame. ¡ah! Mírame, ¡ah! Mírame, mírame, mírame. Push, push, push, me, ya, eh, todo me en aviones, otra puta vez, Yay. No, tata ni vergas. Soy fuerte. De... Pupa, -pu pupa, es inmune. Yo lo enfrento, chico. <risa> Te burlaste de mí. Policía, ¡ay, chicos malos burlándose, inválidos! Unámonos. Sí, otra vez, amigos. No es momento de reconciliaciones. Desde la nave. está oh, está bien. Muertos. Ay. my my my my my my my my my my my ¡Ah! ¡Muy, muy muy muy, lo siento. ¿Eh? ¿Qué sucede? Muy muy muy. repuesto, ahora. O podría decir siendo una, una avioneta. Ahora soy una avioneta. Solo quiero su amigo estúpido y todo estará bien, solo den maderizo y todo estará bien. ¡Fuercitazos a la fuerza, carajo! Chiste, chiste que no es de machistas, por favor no me denuncien. Demuestre que las mujeres sirven para algo. ¡Caído! ¡Soldado caído! Solo quería su estúpido erizo. ¿Por qué quieres tanto al pincherizo? En serio, es solo un pincherizo. Los erizos no son para traerlos en caulas. Bueno, me vale mierda. Soy un malo típico que solo va a aparecer en un episodio y luego no se va a volver a hablar de ese malo en toda la serie. Solo va a salir como recuerdos. Y a la mierda. Solo mátelo, está bien. Que te follen. <risa> Inmune, Pepins. ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Solo acordemos que esto no es capaz. ¡Ah! ¡Ah! Recuerda la bomba, sea un juego muy importante. ¡Vamos! Solo de mar erizo y nadie saldrá herido. yo que tú no hago eso ahora tengo la cara quemada ¿no? ¡Oye, oh, está bien ya estuvo bueno últimas palabras leyitos? sí qué ay robot gigante qué robot gigante ¿eh, qué bomba eh te repetiste de haberme tirado verdad oh mierda hemos ganado muchas gracias chicos por haber salvado a Stanic el erizo, versión Funko Pop y rojo bueno ya muchas gracias chicos ahora vamos a darle estos pendejos vamos a cerrarlos en la caja como tuvieron cerrado todo este tiempo oh no ah, tú no cabes Déjenos no salir de aquí. Ustedes me dejaron salir cuando me tenían ahí adentro. ¿Puedo se los pedía amablemente. No. Entonces la misma respuesta. ¡Ah! ¡Pum! Ok, chicos, me no, voy para un universo. Muchas gracias por la ayuda de Dios. Push. Espera, puedes firmar mi póster. Pues mi imaginación carajo. Ya está bien. Listo. Fui rápido, no lo creo, fui muy lento. Ya estamos a mitad de año. ¡Pum! Y bueno, creo que hasta aquí llegó el crossover de Sonic, ¿verdad? Sí, creo que no vendría nada importante este preciso momento. Sí, bueno, ya, ponga los créditos. ¡Espera, faltó algo! Sonic dice... Sonic dice que, okay, que yo cayó una mierda. Muchas gracias por escuchar. Adiós.